Esta base la compré en Chinora Design Center. Ya saben, quienes viven en Estados Unidos pueden comprar en esta tienda que tiene una variedad de bases, listones y todo lo que necesitas en Estados Unidos. Voy a hacer un detalle en esta basecita. Voy a hacer otro arreglo en estas canastas que venden nuestros amigos de manos que tejen sueños. Recuerden que es un producto artesanal. Y voy a hacer un tercer detalle en esta copa que es la versión más pequeña de las copas que tanto he estado usando en muchos arreglos pero ahora le vamos a dar un detalle para San Valentín en la versión Petit y estas lo que me gusta es que este vidrio esta forma la venden en casi todo América entonces para la mayoría de nuestros seguidores no van a tener ningún problema ahora sí comenzaremos vamos a comenzar con esta basecita Ah, ya le puse agua. Tiene, y no tenemos cámara de arriba. Vamos a, bueno, tiene malla alambre de gallinero. Tiene alambre de gallinero y está fijo con cinta adhesiva transparente para que no se nos vaya a salir ni vaya a tener ningún problema. Le voy a dar un armazón. Le voy a dar un armazón con eucalipto de semilla. Sugiero cualquier tipo de follaje frondocito. Queremos que tenga un poco de soltura, movimiento, pero más que nada soporte para nuestras flores. Hay muchas personas que insisten y dicen, ay San Valentín, ¿por qué rojo? Las rosas rojas son tan caras, la flor roja es tan cara. Y entiendo que intenten ofrecer opciones de otros colores, pero mi recomendación y la de muchos floristas en todo el mundo, muchos floristas que tenemos experiencia, que lo hemos hecho por muchos años, es que aunque tengas opciones de otros colores, lo por hecho que la mayoría de tus clientes van a querer rojo. Así como les dije al inicio de la transmisión, San Valentín es, es una fiesta cultural, tiene que ver con que nos han dicho que es un día para celebrar el amor y la amistad. Aunque todo el año podemos, podemos demostrar amor, pero ese día es el día oficial, entonces, todo el mundo lo asociamos con rojo, con rosa, con morado, con blanco. Y es lo que la mayoría de las personas van a querer. Al menos que ya estés muy bien posicionado, que ya conozcas, que ya te conozcan y que sepan que tú ofreces alternativas y a tus clientes les encante, haz lo que mejor crees que va a funcionar para tu negocio. Pero si no, no dejes de tener las opciones rojo, rosa, blanco y rosita. ¿Cómo podemos llegar a nuestra meta de un millón de hogares tengan flores, Ana? Ay, a, ver. Ay, a ver, platícales un poco, como compartiendo, hablando... Todos compartiendo lo mismo, hablando de la alegría que las flores nos regalan a nuestra vida. De eso se trata. Entre más personas sepan que las flores no son para días especiales, como San Valentín, sino que sepan que todo el año pueden tener flores, más hogares en todo el mundo van a estar llenos de alegría y felicidad. ¿Qué he hecho con este arreglo? Seis claveles rojos, tres tallos de pomponcito de galletita color morado. Y ahora lo voy a rellenar con unas rosas. Voy a usar estas rosas en color rosa pintado que parecen cebras y que tienen muchos nombres porque según de donde sean tienen distinto nombre. El original que le pusieron a esta rosa hace como 20 años o más se llamaba Henry Matiz, porque estaba matizada, divina. Ahora ya con las variedades les cambian los nombres y por eso yo siempre digo, busquen el color, busquen el tono. El nombre, no todos los proveedores manejan las mismas rosas, pero sí los mismos tonos. Ana, algunas preguntas. ¿Qué como colocaste la calle de mallinero y que, cómo se llaman esas moraditas? Las, la malla de gallinero hice un huevito eh, lo pueden ver en muchísimos de mis videos cómo hago los huevitos con la malla de gallinero incluso en el envío de la semana pasada y estas moraditas pues pertenecen a la familia de los crisantemos es un pompón de galletita así le llaman donde yo vivo creo que le llaman morediana también, no sé pero pues es crisantemo moradito Ok, esto es algo muy sencillo. Yo sé, me podrán decir, pues no tiene gran ciencia, Ana, no tiene mucho diseño. Necesitamos para San Valentín tener opciones sencillas. Opciones de carrilla que rápido podemos hacer en una línea de producción. De hecho, aquí en mi canal tengo un video que se llama ¿Cómo prepararnos para días festivas, festivos? donde les comparto siete días de todo el proceso para un Día de las Madres. Cosas que puedas vender, económicas, fáciles, que te saquen de apuro, que tengas una op opción accesible para los clientes. Aquí me falta algo y que le voy a poner, le voy a agregar un poquito de caspia para terminar de despeinarlo y que no se note si está más redondo de un lado que del otro. Los follajes como la caspia, como la nube, nos permiten dar un volumen y de esa manera que ya no necesitamos haber colocado todas las flores bien parejitas. Ana, ¿qué tal si las flores moraditas que se podrían este, reemplazar por siempre vivas? ¡Claro! La caspia se refieren porque el pomponcito es una textura, pero esta caspia, que también es moradita, por supuesto, con siempre viva. ¿Y ¿Saben algo que me encanta de este arreglo? Que también es un diseño que lleva puras flores que duran. Entonces, este arreglito lo puedes hacer tres, cuatro días antes de la fiesta y tenerlos ya terminados, listos para... ¡Vámonos! ¡Vámonos! porque dejen para el final los arreglos más delicados, los que las flores se marchitan más rápido, el clavel, el crisantemo, la siempre viva y el eucalipto, son flores que duran, que duran mucho y que van a garantizar que sus clientes van a estar muy contentos. Veo en los grupos de floristas, bueno, ¿cómo hacemos corajes? <ríe> por esos clientes que quieren opciones económicas, por esos clientes que no tienen el, pre, el presupuesto de dos mil pesos, 100 dólares, 150, no sé, presupuestos grandes, como nosotros quisiéramos que fueran todos los arreglos. Pero si queremos llegar a un millón de hogares, necesitamos hacer que las flores sean accesibles para todos. Necesitamos ofrecer opciones sencillas, las personas, nuestros clientes, no saben cuánto cuestan las flores. No se enojen con ellos. No se enojen de que les pidan un arreglo que normalmente se vendiera en 100 dólares y terminen diciendo, pero solo tengo 25. No, no importa. Entonces, pues miren, yo sé ideas sencillas. Eh, diseños sencillos, llenos de alegría, llenos de amor que podemos ofrecer como detalles para la venta de este 14 de febrero. Eh, detalles económicos para que no todos nuestros arreglos sean muy caros, para esos clientes que no tienen mucho presupuesto, para esos clientes que están batallando en medio de esta crisis que estamos viviendo. Entonces siempre hay que recordar que nuestra misión más importante es alegrar el mundo una flor a la vez. Recuerden que queremos llegar a un millón de hogares, de familias en el mundo hispano y necesitamos de ti para que nos ayudes a transmitir el mensaje y lograr nuestra meta lo más pronto posible. Muchas gracias, muchas gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.